Amigos, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Herazo. Hoy día, 5 de febrero de, del año 2023, es una fecha importante, si ustedes se acordarán, porque el 5 de febrero, ¿no? marca, muchos políticos lo señalan, el inicio del declive del gobierno militar, de la, lo, que, lo que se llamó la primera fase del gobierno militar. El 5 de febrero de 1975 fue un movimiento, ¿no es cierto?, de político eh, promovido por las fuerzas de derecha en el Perú, especialmente por el Partido Aprista ¿no? Y donde ustedes vieron, si se acuerdan de la historia política de nuestro país, Actos de saqueo, actos de vandalismo, ¿no? pero que tenían como trasfondo ¿no? una oposición política frontal de las fuerzas de derecha, fundamentalmente la Acción Popular, del PPC, contra el gobierno militar que en esa época estaba presidido todavía por Juan los Calvarado, bueno, el 5 de febrero. Y si ustedes este, se acuerdan, si no me engañan los datos, esto incluyó, ¿no es cierto?, una suerte de, de huelga policial, de, la, de lo que en esa época era la, la, la llamada guardia, guardia civil, no eh, y que terminó, ¿no es cierto?, con un develamiento armado, violento, de, donde hubieron muertos, en lo que era pues el cuartel de la policía en el Tucho Julio. A todos los amigos que se están. Este, que se están... Conectando a esta transmisión. Buenas noches a todos los amigos. Buenas noches a todos. Por favor, en el, el Facebook quisiera que me informen si las cosas están ok. Creo que sí. Ya. Entonces, esa fecha es importante ¿no? para que ustedes vean que en nuestro país lo que ha pasado, lo que está pasando en estos momentos, no es una situación nueva. Eso es una constante en toda la historia política del Perú. Por favor, les pido que, que compartan esta transmisión porque es una transmisión importante, porque va a tener este, tres partes. Voy a empezar con el análisis jurídico, ¿no es cierto?, de por qué la restitución de la Constitución del año 79, la, la, la única Constitución legítima que ha tenido el Perú en todos sus 200 años de historia... Es la salida política más adecuada, ¿no es cierto?, para nuestro país. En un segundo momento vamos a tratar el análisis de la crisis política, de lo que está pasando en el Perú, y frente a la denegatoria, frente a la... Suerte de Moipú, de la ultraderecha de, de la derecha del Parlamento, para quitar nuevas elecciones. ¿Qué pasa lo, lo que se viene? ¿no? Porque es evidente que ustedes este, Pueden entender fácilmente que las crisis políticas tienen que tener alguna salida. No hay crisis políticas eternas. Siempre en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, ha habido crisis política. En un tercer momento vamos a hacer un análisis económico de cómo es que nuestro país, digamos, está ingresando a una suerte de deterioro de la situación económica en general. Y por eso que a muchos de ustedes yo les he dicho que tomen sus precauciones, este año 2023 va a ser malo para la economía del país al igual que el año 2024 así es que ustedes ponen sus precauciones no porque les digo con toda honestidad no le veo una salida este económica bollante conforme conforme nos vamos a tratar de analizar en los próximos este, minutos entonces son tres aspectos ¿no es cierto? de, de, de esta disertación y una cuarta, si es que el tiempo alcanza hacer un análisis geopolítico ¿no? de lo que está pasando en, de lo que está pasando en el mundo ¿no? fundamentalmente las consecuencias este, de la guerra de Rusia con Ucrania los efectos devastadores que van a concluir ya en este año, a raíz de que China ¿no cierto? va a tener una intervención mucho más preponderante pues, en este conflicto mundial, y ahora que Brasil con Lula va a fortalecer, ¿no es cierto?, va a fortalecer, va, va, todo que okay, me dicen, perfecto, va, va a fortalecer el, lo que se llama el BIC, ¿no es cierto?, es el, el, el arma fundamental, el que es el arma fundamental de esta nueva... Organización Económica y Política, integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso se está, este, se está este, presentando, ¿no? en cierta medida, como una alternativa ¿no? al G7, al poder del nuevo orden económico mundial, al poder globalista. Y parece que lo están consiguiendo porque ya están logrando constituir un sistema internacional de medios de pago distintos al SWIFT donde tiene hegemonía el dólar. Eso trataré de explicarles en la, en la, en la media hora final y, y, y luego veremos cuestiones internas del movimiento Poder Ciudadano que ustedes este, deben haber conocido. Les voy a dar alcance del trabajo de las seis comisiones que están acelerando el proceso de inscripción. Y luego este, fijaremos, pues, como les digo, la, una reunión más adelante de tipo virtual y de tipo presencial. Entonces, vamos a empezar. Eh, Ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Claramente que la campaña política ha empezado en nuestro país. Ah, disculpen, este, voy a hacer un corte a la hora. Les agradecería que luego regresen. O sea, voy a hacer dos transmisiones el día de hoy, seguidas, para no alcanzarlo porque me dicen que es mejor hacerlo de esa manera. O sea, transcurre una hora y corto la transmisión y vuelvo, digamos, a engancharlo. Entonces voy a empezar con la parte jurídica que es fundamental para que ustedes se entiendan. ¿Esto a raíz de que La situación política del país, digamos, este, son hechos objetivos evidentes. El Poder Judicial le acaba de conceder permiso a la señora Keiko Fujimori para que inicie su campaña electoral. ¿no? en todo el... Eso es un dato, un hecho objetivo, es una resolución judicial que, que desmiente pues, todas aquellas versiones que había dicho esta señora de que no iba a participar en un proceso electoral. Porque se está jugando, ¿no es cierto?, todo en esta cuarta elección, ¿no? Y se dan dar cuenta, digamos, que los políticos mienten, mienten y mienten. Pero la pregunta es, ¿no es cierto? La pregunta es, si es factible, es viable, digamos, un gobierno de Keiko Fujimori en el hipotético y negado caso, en una coronía de que ella sea elegida presidenta del Perú. ¿No? Mucha gente no entiende, no se da cuenta, ¿no es cierto? O no quiere entender que eso provocaría una guerra civil en el Perú. Peor a la que estamos viviendo. Cinco, seis, diez veces peor a la que estamos viviendo. Fíjense, porque el, el, el fujimorismo fue un eructo dictatorial de la mafia más corrupta que hubo en el Perú. O que existe en el Perú. No que hubo, que existe en el Perú. Donde fueron los grandes poderes internacionales económicos, la gran banca internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con los judíos los chilenos, que idearon un plan para sacar el Perú, Perú y apropiarse de activos por 100 millones de dólares más o menos. Fue un plan ¿no? con el cual el, el país, el Perú, la República del Perú, se le, se le robó sus activos. Y se le se sometió a un régimen de dominación económica, ¿no es cierto? No tenemos soberanía económica. En el Perú lo que, lo que abolecemos son de soberanía económica. Porque nuestra economía está monitoreada, está piloteada desde afuera. El ministro de Economía es un títere, ¿no es cierto?, de los grandes poderes transnacionales. El señor Julio Velarde, presidente del BCR, es el amo y señor de las finanzas en el Perú, es un agente de la banca internacional desde hace 25 años. O sea, no tenemos independencia económica. Somos un país sometido al poder imperial, ¿no? del cual no se quiere hablar, no se quiere decir, sencillamente porque estarían afectando los intereses de esta casta del 1%, de esta gran oligarquía que tiene el control del Perú. Enfáticamente, desde el año 90. Entonces, eh, Fujimori pudo, ser, pudo llegar al gobierno porque fue parte de una conspiración internacional y nacional, donde se unieron los poderes, digamos, este, cívico-militares de la casta militar, que tenía un plan, ¿no es cierto?, de gobernar el Perú durante 20 años. Y fue un plan hecho por la CIA, fue un plan este, apoyado por los chilenos, porque los chilenos tenían que penetrar nuestro país, tenían que apoderarse de los grandes recursos mineros y estratégicos de nuestra economía, porque ese era el plan ideado por los chilenos, luego de que Velasco Alvarado, en el año 68, plantease, ¿no es cierto?, ante la comunidad internacional, la posibilidad de que el Perú, el armamento ruso pudiera recuperar algunas riquezas y sobre todo de las provincias de Taracacá y Tangna que habíamos perdido de una manera irregular, ilegal, ¿no es cierto?, en la guerra del Pacífico de 1879 en donde Chile se apropió, se apoderó de, de, de ese patrimonio territorial nuestro de una manera ilegal. Esa fue la única, no va a existir otra oportunidad histórica, eso ya terminó el año 75, ¿no es cierto?, con el golpe de Morales Bermúdez. Entonces hay mucha gente engañada, ¿no?, por este mayor, un la que dice que van a recuperar esta tarifa y, y tarifa. Eso es absolutamente falso. Como es absolutamente falso, yo lo emplazo, lo reto públicamente a hacer un debate nacional de que él va a fusilar a todos los expresidentes, a lo, lo que llama los labajatistas. Yo lo emplazo, y yo digo, afirmo acá, al 100% de que él no va a fusilar a ningún presidente. Que es una gran mentira, es una gran demagogia, es un gran mentiroso. ¿No? Y esto lo hace ¿no es cierto? Por dos razones, es un gran ignorante, ¿no es cierto? O está mintiendo a sabiendas, ¿no es cierto? Para sorprender a la, a la gente que, que no tiene mayor cultura. Eso es un imposible jurídico, legal, constitucional. ¿Ya? Eh, son dos grandes mentiras. O sea, no va a haber guerra con Chile. Y segundo... No va a fusilar a ningún presidente. No es que yo apoye a estos presidentes corruptos, ¿no? Que deberían tener todos que hay una Toledo, este, PPK, Humala, Castillo, y todos los este, presidentes que han tenido que ver con esta corrupción. Sino sencillamente que uno tiene que decir la verdad ¿no? al pueblo. No puede engañar al pueblo, no puede mentirle al pueblo, porque estamos cansados de esas mentiras. O sea, estoy dando dos grandes mentiras y yo lo desafío públicamente. ¿Ya? Andamos mal. a debatir. ¿no? Y demostrarle, desenmascararlo públicamente desde que es un gran mentiroso. ¿Ya? Porque la verdad es que estamos cansados de mentiras. ¿Ya? De mentiras. Y que la tercera gran mentira que va a aplicar el plan Inca es absolutamente imposible. Cualquier estudiante de economía después puede decir que ese plan es inviable, es un plan desfasado que no tiene ninguna vinculación con la economía actual del Perú que eso obedeció a otro contexto internacional de un capitalismo de Estado. Estamos en medio de una pro, globalización económica neoliberal, con el gobierno mundial, con el poder judío internacional. ¿no? La situación es distinta. Hay otro tipo de guerra económica con el cual podemos derrotar a los chilenos y recuperar lo que es nuestro. Y justamente dentro de esa óptica se inscribe, ¿no es cierto? la restauración de la Constitución del año 79, que es una, una demanda que lo he hecho yo, no desde este año, esto arranca desde 1974, 75. También ahí estuvo, digamos, este, el abogado Alberto Borea, el Foro Democrático. Vean ustedes el video donde yo aparezco con ocho grandes juristas este, defendiendo la de, la, de esta constitución en el Tribunal Constitucional y en el Jurado Nacional de Elecciones, donde pedimos la nulidad de esa constitución fujimontesinista Y a raíz de la cual, Montesinos mandó a invitar mi casa. No hay la, la de Javier de Entonces, la verdad ante todo. Y justamente les digo esto porque está bien escuchado, ¿no es cierto? En estos momentos, que Antauro Humana está levantando la bandera de la restauración. En buena hora que recién se acuerde de eso. Porque eso es una medida demagógica. Que él recién la está tomando en cuenta en vista de lo, de lo que nosotros hemos planteado y otros juristas desde el año 74. Si ustedes ven sus videos, yo les pido por favor que entren al, al, al Face, rescaten el video del, del 31 de diciembre del 1 de enero del 2005, donde aparece el programa de, de Andau a raíz del Andabuelazo. ¿No? Jamás pide él la restauración del, de la constitución del año 79. Lo, lo único que pide él es, es que la renuncia de Toledo. Y esa la campaña política presidencial para su en este, toma Busquen, por favor, y transmítanla para que la gente sepa. Es la cuarta gran mentira. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos planteado con argumentos este, de, de, de, de tipo político constitucional. Y acá entro, digamos, al tema que es fundamental para que ustedes entiendan y diferencien, ¿no es cierto?, lo que es este, el análisis político de lo que el análisis jurídico.